¿Qué? ¿Qué dice? Aquí en la casa, comiendo, loco. ¿Comiendo? Sí. ¿Has comido? Sí. ¿Qué? ¿Sí? un pechuga sal loco. ¿Eh? Pechuga ¿Ya? sal ¿Cómo voy? Con ensaladita. ¿Qué hace? Pues aquí en la casa, ¿y tú qué? Son para todos, todos, todos, todos. Yo que sé, hijo mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Pero no país. Ya nada más para ir a otro lado. Creo que, que, que le tengo un una roja y no los trago. ¿Qué te han hecho, porque, loco? Porque como me haga algo le van a meter cada casquiñol y que, que, le van a sacar petróleo le el petróleo. ¿Qué le van a sacar petróleo, loco? ¿Vamos, ¿Vamos un rato a la playa, su hermano? ¿Nos bañamos? ¿A la playa, loco? ¿Hm? ¿Hace frío? ¿Nos bañamos, su hermano? Nos pues hace frío, loco, en la playa. ¿Eh? ¿Qué hace frío, falo? <risa> no, al verano. ¿Nos bañamos un rato, no? Eh, vamos a la playa en el rato, verano, tío. loco. ¡Vamos un rato! <risa> <risa> ¡Eh! ¡Haz un rato! No tengo bañado. coche tampoco, loco, se la lleva Lisa. No, ¿No se la han llevado? Sí, no tengo coche, tío. Son buscar ruinas estos payas y estos payos, ¿eh? ¿Qué lo que te han hecho, loco? Estas payas y estos payos, yo qué sé. Por lo menos bien, como me ha ganado, si no, si no le meten cada cocorronca que lo envían a otro mundo. Los mato, loco con los mato. Les tengo un asco, una de rabia que no los trago ¿Pero por qué? Claro. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Porque se cree que yo soy un severo. ¿Un severo? Sí, un, eh. un cepero de eso. ¿Un cepero? Sí, un ceperillo. No, un cepelín de eso. ¿Un cepelín? Un cohete, un cohete mejor, para pa yo irme a la luna. Mejor, pero yo solo. Tú solo, loco, mm. no me llevas contigo, loco. No. Ahí. Pero un cohete para irme a lo... Pero llévame contigo, no a la luna, loco. ¿Esto? Los dos no. Tú solo no. Vamos un rato. ¿Nos vamos a la luna? Nos vamos no, un rato. Pero no tengo coche, loco. ¿Dónde está tu coche? Eh. Está aparcado. ¿Está aparcado? Ahora lo he puesto a la venta, loco. Sí. Eh. Del otro coche se la lleva Lisa? Se la llevo. Claro. Me voy, hermano, esto es para acá, dar su hermano y todo si no queréis. Si sí, es que no puedo, loco. Eh. ¿De ¿Eh? igual. para un mano? Bueno, vente mañana a ver si de eso nos vamos a dar un paseito, ¿no? Vale. Vale. Venga tus huevos, palo. No, no la el... no, el... dan loco, palo. Vaya chupa, más guapa, te has buscado, ¿no? Palo, vaya chupa, ¿no? Está guapa, ¿eh? A ver, dejamos... <ríe> <ríe> <ríe> Va, aquí, a ver, déjame ver este pa' ¿eh? Es un país que ya tengo... el cimiento ese el cimiento mío, ¿eh? No la puedo tocar, no no puedo A ver, ¿Dónde va, ¿Dónde va? Aquí, a ver, aquí está la cara mono. está La cara saque, lleva la cara saque. Loco. A ver, que necesito una. A ver, ¿Qué tanto, tanto, tanto río, ¿Qué te pasa? Jalo, eh, eh, ya, ¿eh? Oye, ya está bien. Pues que, no me, que no me mire, que no las trago, si que no trago, que no las trago, Pero ¿eh? si eres tú que no paras, loco, ¿qué ah, haces? Que no me, que no me mire, que, que le meto le meto una puntería a la gallina. No, no hagas loco, va. Ah. Le, le meto loco en la gallina. Ope. la gallina, loco, le metes en la meten gallina. De, paya, de que me vine y to... Venga ya, tira ya para la casa, loco. es una importa, una, me una, una, una, una, una. ¿Pero qué te van a hacer? Cojo sus su pato, que me hagan algo. a mi puerta! mira, eso es lo que soy tío! ¡Que me algo si no es un mato. Porque si tendría que dar la boca. Que ya estoy harto de usted hasta el paparote. A ver, que no me voy, que no me voy, su hermano. ¿Pero dónde va? ¡Que no me voy! Aquí, me ¡Pero re, que falo! No me ¡Falo! Me ¿Pero no, qué te la pasa, no Falo? ¿Pero que qué te pasa? Que no, que me, queda aquí, te ah, que aquí no. me quedo que aquí, su hermano Pero está de tranquilo, ¿no? Está tranquilo, ¿no? Que no, su que no me quedo tranquilo No me quedo tranquilo Que aquí me quedo ¿Cómo te dan estos puntos, loco? Porque no creo que me mire Que me han hecho daño ¿Quién te ha hecho me daño? daño. quién eh, Está la gente que hay aquí Que no, loco, son paranoias tuyas, loco no pienses tontería, falo. ¿Por qué pienses tontería? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienen que tener los cojones que, que, que llevan ellos? ¿Eh? Vamos un cigarro, loco. Sí. Venga, va. A ver, Siscu, sí, Siscu, sí, ven. vámonos, sí. sí.